Hola, hola, hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué gusto <risa> <risa> Pero bueno, Entonces, el gusto ¿sí es mío ¿Viste como ahí nomás vas a Wikipedia? Sí. Y yo estaba convencido de que te llamaba Germán Kraus de verdad. <risa> bueno, mira. Qué origen era Krauss. Recién estaba contando la historia, casualmente. Pero, este, sí. claro, sí, en, en tiempo, cronológicamente, eso, eso, llevo muchísimo más años de Germán Krauss que de Oscar Grillo, que claro. es el verdadero nombre. Claro, capaz sí. que sea Oscar Grillo. Y... Una historia muy particular, muy particular. La acabo de contar tomando un café. Este, yo estaba trabajando en el San Martín, estaba haciendo teatro. Y, este, y bueno, se abría la, la, la posibilidad de la televisión, de las novelas de televisión, entonces no había casting en esa época, entonces este eh, presenté una fotito, qué sé yo. Después de un día, un sábado me llaman a la mañana, yo estaba dormido, había salido con mis amigos, nos había trasnochado. Me dice, ¿puedes venir para acá? Este, le digo, no, mire, no, perdónenme, pero los sábados no trabajo. Claro venga para acá, me dice el tipo pero escúcheme, pero, pero usted no sabe para qué lo estoy llamando, no, no tengo la más mínima idea, bueno, pero voy para allá bueno, fui, me hicieron, ya, hicieron una cámara ahí haga algo, diga algo, yo dije una cosa que estaba haciendo en el teatro casualmente y este, bueno, fuimos a ver el té y dice, bueno, por mí sí, voy a ver no, todo un, una tramoya, así por ahí me dice este, bueno, lo vamos a hacer Digo, ¿qué vamos a hacer? No sé, que es un protagónico de Para una próxima novela Ah, ah ¿qué ¿no? tal? Nunca había entrado en un estudio de televisión ¿En serio? No tenía ni idea Ah, era, era tenía bicho era de teatro. teatro Ni idea, ni idea Me decía, bueno, acá está la puerta Yo buscaba la puerta <risa> claro. la puerta Usted entra por acá, acá está el sillón No veía nada este Suerte que había ensayos en esa época Claro O sea, sí. era, por suerte... Le, Conocí una, una televisión mucho más cuidada, uh -huh. mucho más este, ¿Qué, qué, respetuosa. ¿Qué novela ¿sí? era? Se llamaba Estrellita, esa pobre campesina. Ah, ah ¿no? era, la, ¿La era acabamos de nombrar, tío? ¿no? Claro, claro, sí, claro. Sí. estábamos primera, mirando, sí, no sabíamos sí. si era Estrellita también por, por la cantidad de novelas que hizo Andrea del Boca. Eh, no, o era o Andrea Estrellita. fue posterior, fue una remake. Claro. La hizo con Darín, uh -huh. pero la original la hice yo con Marta González Marta González y yo. ¿No puedo ¿Qué? no preguntarte dos palabras que pero acabas de decir. Iba a decir? Sí, obvio, oh, Bueno, ahí va el nombre. Al final la hemos no, tenido varias no cerré veces la a Marta González. No ahí, En ese momento te dijeron, no, Oscar Grillo, este, no. ¿qué? Pepe Grillo de Pinocho. Manuel, claro, tiene pinta de alemán, vamos a ponerle Germán, después Germán, buscamos en la, en la guía algo que fuera con Germán y salió el Kraus y ahí quedó. Lo más increíble de todo esto, lo más increíble que a partir de ese momento mi papá, mi mamá, mi hermano, bueno, mi mujer por supuesto ya me conoció Germán Kraus, mi hija, eh, desapareció. Son Germán no? para todo el mundo, Claro, para todo el mundo. increíble que a él y para, haya ¿Para alguien cambiado. seguir siendo Oscar? ¿Cómo? ¿Para alguien seguir para siendo nadie, Oscar? ¿Para, para nadie? Para nadie, no, para nadie. Por ahí algún amigo de infancia, de... ¿más o menos? Eh, 67, ¿Claro? 68, 68. Upa. Más tiempo el de teatro era, que... El teatro era en blanco y negro todavía, <risa> imagínate. A mí sabes <risa> que me quedaron dos palabras que acaba de decir <risa> no, de la chico. tele. Dijiste, y me quedé pensando, era más cuidada y más respetuosa. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí este, las la novelas, las novelas ensayaban. O sea, uno grababa. Además, no sé, la tecnología avanzó, avanzó muchísimo porque en esa época no teníamos ni edición. Uh -huh. O sea, se grababa de, de comercial a comercial. Eh, los títulos iban en. Tique, tique, tique, tique. Primer bloque negro ti tiqui, tiqui, segundo bloque, negro, terreno, y títulos finales, todo en el piso. Uh -huh. La música. Claro, la claro, música claro, salía claro. al piso. Claro, claro. Qué salía claro, el producto ¿no? totalmente terminado. Avanzó la tecnología, pero mm -hmm. los tiempos fueron para acá. O sea, nosotros grabábamos dos, dos capítulos por día. Sí. Y después de eso venía el ensayo para uh -huh. el otro día, para la próxima grabación. ¿Cómo, uh -huh. cómo, ¿Cómo cambió la tele que hoy las novelas... Totalmente. ...no existen más? No, totalmente bueno, no con las series y todo eso. Mira, ahí de fondo... te estás viendo detrás que tenés está... a, a nuestro. Patricia Palmer. Ay, ah, divina, divina. Mendocina, nuestra. Mirá, mirá, mirá. Nos hace sentir muy orgullosos, Patricia Palmer. Sí, estás igual, ¿eh? ¿Eh? ¿Eh? Estás igual. Estás ¿Eh? Un poquito sí, más canoso, no, pero estás no, igual, ¿eh? <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Igual que quién. No, que, que el que está en la tele. <risa> <risa> por favor, no lo digas, te pido por favor. Es, es difícil el paso de los años cuando, cuando uno fíca, se dedica esta ya lo ve, a estar. Mira, este. De, depende, depende como uno la, la carrera es A ver, a ver cómo uno la concibe de, de entrada eh, Con, con toda la artística Como decís vos, con el paso uh -huh. del tiempo eh, Con los lugares Con el éxito, con el fracaso A mí me gusta el fracaso porque es más fácil de conseguir Y te dura más tiempo <risa> No, y aparte <risa> para, no, para, para, para, para, para. Porque has hecho Has hecho éxitos descomunales he hecho, ¿No? He hecho, sí. Yo, por ejemplo, recién repasando un actorio, poco con, Pobre con... Clara Ah, pobre Clara ¿Qué? Era una bomba, sí, pobre sí, sí, Clara, sí, ¿no? Clara es, Con Alicia Bruce, en, en una mejor, actriz que era en una bomba el de mis recuerdos Como, como, como laburo, como... Como posibilidades, como experiencia Hicimos todos los exteriores en, en Europa Ajá. En Italia, en España de acuerdo. Y aparte de laburar con ese monstruo ¿viste? Porque realmente Alicia era un monstruo Era un monstruo Un monstruo la de actuación la como... ¿Qué, ¿Qué sentís cuando, cuando hablás de todo esto? Y nosotros acá, me imagino la cantidad de entrevistas que has tenido Pero cuando hacemos un poquito de viaje a tu pasado sí. De todo lo que has hecho Ahora enseguida no vamos a meterte lleno en lo que viniste a presentar Pero tenemos, ¿qué sentís? Tenemos, tenemos para ahora Tenemos un montón y nos <risa> encanta Porque la verdad que es un Son orgullo para nosotros 50 y pico años de carrera pero ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sentís cuando ves toda tu carrera Y seguir ahora haciendo me paso, en el me teatro? Pasa, me pasan varias cosas Por empezar lo que me pasa es un gran agradecimiento viste eh, he tenido mucha suerte en, en la vida y en mi carrera, eh, sobre todo el hecho de, bueno, estaba hablando recién de, de Estrellita, de la uh -huh. primera, o sea, las señoras, las señoras que aún sobreviven, <risa> que tienen mi edad, este, se abre el telón y aparecen todos los espejos, ¿viste? Todos, los, todos los anteojos, o sea, señoras de esa edad que, que me recuerdan de, de, de la novela. Y después vienen otro, otro, otra Entonces yo digo, bueno, ¿qué edad tenés? Te da, entonces, entonces vos, vos sos de Regalo del Cielo, por ejemplo. Fue claro. también otro de Claro, ¿no? claro. O de la pobre Clara, de... o, o El Hombre que Amo, de, de Migret también. Entonces depende de, de, de la edad, este, yo me doy cuenta cuál es la novela. Y el, o el programa, y el último el digo, por supuesto. Oh, claro. Entonces eso es lo que me da bueno tienes generaciones como ella no claro yo de verdad decía por qué yo no puedo tener un claro, hermanito claro, dibujito claro. animado y en ese momento también pensaba no eh, hacer una novela con, con esas características y esa dificultad ah, porque muchas, si bien muchas. tu hijo el dibu era animado vos usabas la imaginación para retarlo para hablarle para abrazarlo para sí, emocionarte sí, sí. qué sí. difícil trabajo también fue muy difícil ¿No fue ¿no? muy difícil porque por bueno, empezar porque no había parámetros claro. Claro. no había historia ni siquiera en cine porque cine era una cosa ¿viste? pero yo tenía una entrega semanal de, de, de, de, no era fácil, aparte sí. no, no, no, no se sabía que iba a hacer las, las pruebas que hemos hecho Primero trajeron un, un muñeco para que estuviera ahí Un muñeco espantoso que se le caía a la cabeza <risa> Ahí lo estamos viendo, atrás Era espantoso Y, este, y después sí, después claro, claro este sí, Tiene sí. mucho que ver con, el, con, con la idea del, del director no Que dijo, bueno, vamos a tratar de concebirlo hijo diferente Como uh -huh. muchas familias uh -huh. tienen hijos diferentes ¿Sí? por otras uh -huh. razones de salud etcétera, etcétera. Mira, qué entonces este lo laburamos desde de, de, emocionalmente desde ese lugar uh -huh. y, y prácticamente o técnicamente bueno lo que uno ha aprendido o ha estudiado de, la, de las distintas memorias de las memorias sensoriales de, de tener ya eh, en el recuerdo de los sentidos Lo que era el peso, lo que era el tamaño Lo eso. que era la cabeza entonces Porque lo más difícil era eso O sea, incorporar a la claro. ¿eh? De actuación El abrazo, ¿no? Claro, eso era lo más difícil Ajá. Cuando le digo estaba solo, bueno Claro, ¿hablabas a, a Me, nada? Estaba... ¿O había algo ahí que...? Nada, nada, nada. nada había nada. No, no, no, al principio te digo estaba muy de, de caer la cabeza. <risa> claro, no podías conectar con <risa> no, eso. No, esa pues porquería, eso. no, no. Lo único bueno que teníamos, que era importante, <coughs> tengo que confesarlo, es este, la, la voz del personaje. La voz uh -huh. estaba en el piso. Sí, ah, la ponían a la voz. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí, sí. Ah, estaba, estaba en algún lugar del estudio, no se veía tampoco. Pero, pero vos hablabas y te contestaba eh, la voz. Ah, era, claro, o sea, más fácil. Hasta el momento, fácil. cumbre de mi locura, que un día estaba dialogando con el Divo, el Divo estaba sentado en una silla, yo acá, y el Divo se equivoca. Porque se equivoca la, claro, la, la, la, voz. la, la, la voz. La voz, claro. Si se equivoca, yo le, le, le reclamo al vacío. No, no es así el texto. <ríe> Se hizo un silencio en, el silencio en el estudio y dijeron: Bueno, acá viene la ambulancia y se lo lleva Claro, acá. qué difícil! Claro, claro, yo estaba compenetrado y justo en la se equivoca. Y bueno, no es así el texto, no es así el Claro, todavía, claro, claro. Y si vos seguías también con, con metido con el Pero lo que estaba eso pasando. Era, ahí? Eso, eso era una, una gran ayuda. Sí, una, y y también Cecilia viendo... Gilbert, una, una gran actriz, una, actriz, una gran persona uh -huh. que, que le, le dio también esa voz tan particular el personaje, viste que era medio ronquito. Sí, claro, era, sí. claro. era muy gracioso, muy gracioso. Eh, Aparte y estoy, yo ya había y... trabajado con actores que estaban dibujados, así que... <risa> sí, estoy muy estoy bueno. viendo que has trabajado con gente muy joven que después se consagró con grandes éxitos el caso de Marcela claro, claro Y así claro. debes haber visto pasar... Sí, sí. Miles. Sí, miles, miles, miles, miles, porque eh, con, con, con Patricia y con Georgina tuvimos un un ciclo de teatro televisado. Casi 100 comedias, 50 con Jordina, 50 con Patricia. Y este y, y ahí y, prácticamente a, lo, a los chicos nuevos los mandaban a foguearse en, eso, en esos ciclos. ¿Qué era, Canal 9? Eh, Canal 9. Claro, Canal bueno, 9. Canal 9 era una máquina de producir claro, sí, sí, novelas, de producir con, sí. ciclos eh, de lo que se te ocurra, El, ¿no? el primer Romay ciclo era, o... era un ciclo que había heredado yo de Nora, de Nora Carpena y Guillermo Bresto, que se llamaba... Eh, su comedia favorita Yo se lo hice con Georgina no acuerdo. Y estuvimos dos años Y después volvimos a repetirlo Con, con Viernes de teatro Otras 50 comedias más Ajá. Y ahí sí, venían todos chicos nuevos Todos chicos nuevos a foguearse este, la, la, había, había, debe... un orden, había un orden en aquella época que me pasó a mí, no a mí, pues, porque lo mío fue una cosa muy extraña, pero en general eh, los actores empezaban así, empezaban siendo los hijos de los protagonistas, claro. tenían toda uh -huh. una evolución, ahora van de, de una, ¿viste? que Dios te ayude. Entonces, sí, ahora, ahora es todo y más con las no, redes más, sociales. Hay muy poca formación. No, ¿eh? y más con formación. las redes sociales que uno sube algo, cualquier cosa y. Ya Pegó suerte, se viralizó claro. ese video y ya lo agarran los productores porque solamente por el hecho de ser famoso, no claro, por tener talento. exactamente. El peor, Eso el peor, juega... el peor de los problemas de la tele es, es este, esta cosa. Alguien dijo en algún momento, y le afano la, la frase, dice cuando los, los eh, contadores se convirtieron en directores artísticos, claro. se acabó la televisión. Mirá. Claro, ¿por qué? ¿Qué pasó? Eh, el que el, el, el, el, las estrellas de, lo, de los programas de televisión eran los autores sí, sí. No eran, eran escritores sí, escritoras sí. gente bueno. que publicaba libros gente muy culta Genial, gente con como con alberto gran capacidad y con gran técnica claro. ¿no es así entonces este y, y de ahí el resultado yo yo siempre pienso que Hablando en contra de, de la parte actoral, pero yo creo que el éxito de, de, de, de, un, de un programa, de un, de un espectáculo, tiene que ver con el contenido. Totalmente. Fundamentalmente. Sí, claro. sí, sí. Sí. Entonces, al perder los contenidos, empezó a escribir cualquiera. Los, los actores, que, son, que somos bastante vagos, decían: Bueno, no, esto no se puede decir, no, ¿cómo va a decir esto que está todo mal escrito? Cada cual empezó a hablar con la suya, con claro. el pseudo-improvisación. <coughs> este, improvisación, improvisación eso claro. no es improvisación. La improvisación es una técnica de Stanislavski que tiene que ver con eh, un, un producto, un producto que no está escrito, pero que sí tiene una trama, tiene un conflicto, tiene un, un clímax y una resolución. Uh -huh. Hay un formato de lo que es la improvisación. Decir cualquier verdura... No claro, improvisar por improvisar. Entonces, ¿qué Que era un técnico... Y apareció a convertirse en un protagónico, que era el editor. Uh -huh. Porque, claro, te agarran esos choclos con la gente que Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, ahora, bueno, ahora, ahora, mientras arma la idea. Yo, no, no, no, para, para, para, para Para que yo. Y te apolillaba ¿viste? Entonces, claro, sí. el editor empieza a cortar, a armar, como puede, pobrecito y este y ahí es donde la, la, la, los productos pierden su, su, su formato con, su contenido y su, y su hilo con, eh, conductor y también por sobre todo las cosas del formato ¿no? sí, claro, la, claro, arquitectura, claro. la arquitectura arquitectura uh -huh. es cuando vos querés decir arquitecto claro, te escalones sí, por sí, por totalmente por eso. Sí. <risa> sí. eso es lo mismo y, ¿no? y ahora estás acá en Mendoza eso con la banda amor, amor mío Andate amor mío ya sí, debutaron ¿eh? la semana pasada tres funciones Sí, sí. Tres sí. funciones el fin de semana pasado. Después. Sí. No, eh, más, más. Dimo, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Viernes, cuatro, eh, cuatro, claro, jueves, cuatro. viernes, sábado y domingo. Me olvidé el domingo. ¿Dónde fueron el domingo? Ah, alvear, en Alvear. Alvear, en alvear. alvear. En alvear sí. eh, Bueno, sí. te estás conociendo, te están haciendo un curso rápido para conocer la provincia. No, ya la tengo. ¿La, ¿La tenés? No, sí, ah, sí, esta sí, la. Acá estoy con, con mi amigo Gaby García, Gabriel García. Maestro. Maestro, ya, ya es, de, es de Mendoza. Sí, ¿eh? sí. sí. claro. Y, bueno. y con Gaby hicimos una, una temporada con Georgina que mm. es en, uh -huh. al revés. en San Rafael claro, claro. nos establecimos en San Rafael esta vez estamos establecidos en Maipú Exacto. Este, pero igual recorremos todo, Ahora ya, ya el domingo estamos en, en San Rafael, en uh -huh. el Teatro Roma eh, 21 a 30 los esperamos para porque tenés función hoy, sí, mañana, hoy mañana y pasado, pasado y el acá domingo. En, el Bien. en el Imperial y después van a, ¿Sí? van a recorrer la provincia sí, sí. van a llevar la obra más lejos para las personas sí, sí, que no sí, pueden estar a cabo ni contanos sí, a, un sí. poquito más de la obra ¿De qué se trata? ¿De qué no, va vale a no, el no, bueno, fundamentalmente, es una, es una comedia. Hace, hace ya muchos años, este, yo eh, me, me, me vuelco a, hacia la comedia. Me parece que es un género que, que define mucho mejor este, la, la, la realidad. O sea, alguien dijo, siempre repito lo mismo, este, una comedia es un drama contado un mes después. Uh -huh. Y es verdad. Claro, drama más tiempo. Eh, claro, exactamente. Eh, si bien la, la, la, la, la, la, el objetivo la expectativa que uno tiene es que la gente se ríe que lo pase bien que se divierta una obra para todo público para uh -huh. uh -huh. los chicos para si toda hay la familia. Problema, ni chiste traído de los pelos uh -huh. ni la chica en paño menor ni nada por el estilo bien. ni la palabra procase es una obra blanca una obra blanca eh, pero también, no, no es el chiste por el chiste mismo, si bien tiene demasiado, muchos gags y, y mucho trabajo así este, de humor, eh, la, la base tiene que ver con, con, con algo que identifica mucho al público, que es la, las relaciones de muchos años, uh -huh. Una en, la, en las cuales me, me incluyo. <risa> <risa> eh, pero la, es la eh, memoria emotiva. Pero es más fácil, <risa> pero, pero es más fácil <risa> para vos cuando lo vivís también. Claro, claro. Este, no es un buen momento, ah, que, vos no, me el, me no, no, no, no. El mío personal sí, ah. el de, el de la historia. La, sí, la mujer lo quiere rajar. Ah, okay. Uh. Y ella este, le dice a Natamor Mío y ahí empieza el despiole y, sí, claro, y él se quiere quedar a toda costa, pobrecito Ufala. Y este, pero bueno ahora empieza a, no puedo adelantar, por supuesto a, a un juego que tiene que ver con, con, con diversas circunstancias con personajes con otros personajes que entran a tratar de, de recuperar la relación, relación claro eh, pero siempre en tono, en tono de comedia y muy, y muy gracioso eh, todo el mundo invitado entonces para hoy jueves, mañana viernes y sábado 21 a 30 horas en el Teatro Imperial. Teatro Imperial. Estás ahí cerquita, en Plen Maipú. Sí, sí, yo ¿No? estoy cerca. Pero estoy igual muy vos cerquita. estás... Estoy cerca. Cerca, cerca, no tan en Russell. Sí, ocho minutos. Un poquito, claro. Ocho minutos. Sí. mira ahí estamos ahí? compartiendo justo en pantalla cómo pueden hacer para poder conseguir la entrada para ir a ver esta ahí obra. Está. Ahí está. Bien, saliste a ayudarme. Ahí está, mira, ahí está. está. Entrado. Entrado. Entraste justo, entraste justo. voy a decir una <risa> cosa, de todas las plataformas, lo dije la semana pasada, sí, la lo más repito, fácil. es la más fácil para comprar. Está buenísimo. Es rapidísima para comprar. Porque hay gente sí, grande oh. que, que no maneja tan bien sí. el tema de la tecnología y la verdad es que... que... Te, algunas plataformas te piden, sí, te piden, te piden cosas. Entrada web a la, es mucho más sí. rápida, y expeditiva. Vas con el celular, la entradita, el QR... Bueno, acá Perfecto. tienen el elenco, pero por supuesto lo que hay que destacar es... A, al amigo Gaby que ya sí. lo conoce todo el mundo y Renzo Occionero. El, sí, el, el Chori el Chori el Chori que está haciendo aparte de qué onda el Chori que el no chori está fabuloso. que no nos escucha contanos del Chori el Chori hace de todo no se lo puede ¿Viste? creer está siempre en actividad es una máquina. y aparte está muy gracioso actualmente hablando ¿Sí? dice bien. que le ha costado salir de lo que es él todo prolijo todo bonito ah. lo que hace es como muy distinto bueno pero hay sorpresas ¿eh? Está bueno Ay, porque... Sorpresa. No vamos a adelantar, pero después tiene su Tenemos, momento. Tenemos su Tiene su momento, tiene su momento. Pero está muy gracioso él como comediante. Y aparte, bueno, este, en realidad la, la producción está, está muy bien, muy ejecutiva. Lo estamos pasando... Muy... Muy ¿Te bien, tratan bien los mendocinos? ¿Eh? ¿te tratan bien los mendocinos? Muy bien, pero bueno, muy bien. Entonces eso eso, eso es lo básico. Una de las razones que haya hecho temporada este, este año tiene que ver con, con venir ¿Sabes, a ¿Sabes que lo, lo decíamos en la entrevista de la semana pasada con Chori, con esto terminamos. Qué lindo que es que tengamos plaza acá de teatro, porque si bien estamos a Mar del claro. Plata, a otros lugares, que los mendocinos tengan la posibilidad y que ustedes se queden, habla muy bien de ustedes, pero sobre todo de nuestro público mendocino. No, no, y parte del talento artístico. Totalmente. Mendocino también, acá hay muy, muy buen teatro, hay muy sí. buenos elementos. Y hay muy, hay este, muy, gente bueno, muy profesional. Hay que, hay que dar lugar. Aunque te digo la verdad la mayoría de, de los porteños son, son de la provincia de los, claro, los, claro los delencos, allá no es ninguno bueno, totalmente, no, sí, obvio, menos, son del interior cordobes, sí. este, de todas las total, provincias total. tal cual, tal cual Gracias, bueno, recién hablábamos sobre... Patricia no sí, sí, sí. yo me enteré recién la quería, yo la quería que, que, que dirigiera esta comedia ¿Sí? pero ya estaba comprometida con otra porque además de está en Carlos Paz ella Está, no, no pues creo que esté, ha, ha, ha dirigido la... la claro, primita. claro, está, está, está como directora. Sí, sí, sí, sí, eh, en sí. Una tiene su escuela y tiene... Bueno, ha hecho un efecto... ¿Vos seguís dando clases? Sí. ¿Cómo? ¿O ya no has más clases? No, clase? ya, no, por el momento no. Por y ahí si hay alguna, alguna cosita muy especial, pero no no no, no como ah. antes que tenía esta escuela de, de 300 alumnos. Uh. O sea, ahora ahora a disfrutar y todos invitados, andate amor mío. Andate a mío. Jueves, Andate viernes, a sábado. Amigo, 21 pero venga el 30 público. Horas. Eso, claro, ya saben, es, ya mismo se meten en entrada web, compran la entrada, esta noche, mañana, pasado, lo disfrutan y si no, el domingo en San Rafael. ¿Por qué no recordamos el elenco, chicos? ¿Me ayudan? Dale. Eh, Carla Petrus. Sí. Y, eh, Antonella Blotter eh, Renzo. Bueno, Renzo está. El, el, chori, el, chori. el Chori. El Chori. ya lo eh, conocemos. Eh, eh, Para, me falta alguien. Re la, Requena, Julita Requena. Sí. ¿Y este, estamos? Creo que sí. Y nos no nombramos a Silvia, bueno. Ah, bueno, sí. No Silvia, a Silvia Perú. Ahí estamos. Ahí están todos, todos mira, todos ¿Listo? en pantalla. Acá está, mira, acá los tienen a todos. Ahí está, la propuesta del verano, aquí. A la vuelta de tu casa. ¿No? Mucho más fácil. No Así hay que ir bien. a Carlos Paz, no hay que ir a Mar del